Bien, ambos términos, el valor social y el valor económico, podríamos decir que tienen una vinculación. Eh, si un conjunto de datos se abre, eh, se consume y genera un valor económico y al final beneficia a los ciudadanos, pues este es el objetivo fundamental de los procesos de reutilización. Eh, hay ejemplos fundamentales en cuanto, en cuanto a las políticas de reutilización, por ejemplo, cuando estamos hablando de datos eh, relacionados con el transporte, con el medio ambiente, con con la, el consumo energético, eh, con la salud pública, pues son datos que pueden generar un, un retorno económico para el promotor de ese tipo de servicios y de aplicaciones, pero al final van a repercutir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto es la, la clave, ¿eh? que al final eh, los esfuerzos que realizamos en los procesos de apertura de datos mejoren esa calidad de vida de los ciudadanos en todos los términos. Uno, que puedan resolver necesidades de los ciudadanos. O dos, que los ciudadanos seamos más partícipes eh, de, los, de las políticas de nuestros gobiernos, ¿no? que podamos evaluar cuál es la efectividad de esas, de esas políticas, eh, que avancemos en términos de transparencia para que de alguna manera seamos capaces de, de evaluar esa, esas políticas públicas y participar, que al fin y al cabo es uno de los grandes objetivos del Gobierno Abierto, que debe ser el siguiente paso a partir de los procesos de transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Yo creo que la medida más importante es el fomento del diálogo. Esto es una cuestión de oferta y demanda. Las administraciones ofrecen información pública, abren datos. Las empresas o el sector infomediario, como se denomina, demanda demanda esos datos, pero, pero es fundamental que exista un diálogo continuo. Eh, y que además en ese diálogo pues intervenga el ciudadano, porque al fin y al cabo, como decíamos antes, el ciudadano debe ser partícipe en, en, en los términos en los cuales debe ser un beneficiario de estas políticas de apertura de datos. Entonces es importante que ese diálogo se, se promueva, se promueva por parte de las administraciones que se creen foros, grupos, de trabajo encaminados a ver cuáles son los datos más útiles, más interesantes eh, para priorizar esos procesos de apertura, para que las eh, entidades infomediarias que no solo es el sector tecnológico, infomediarios pues eh, son los profesionales de muchos ámbitos, eh, los investigadores eh, de la universidad, etcétera, todo aquel, los, los medios de comunicación eh, son, son reutilizadores de esa información. pública y al fin y al cabo son también, pues, en cierto modo, traductores de todos esos datos, que es esa materia prima que tienen las administraciones públicas, pero que tienen que convertirse en algo que el ciudadano entienda, que el ciudadano consuma y que, como digo, mejore ese bienestar social, esa transparencia que todos demandamos y todos necesitamos. Por tanto, es importante, por un lado, que exista ese diálogo entre, entre, entre ambas partes y, por otro lado, es fundamental la coordinación. Es otro de los factores fundamentales que impulsará el, el proceso de reutilización de la información del sector público. Es decir, en este momento pues, en España tenemos en torno a unas 15 iniciativas a nivel local, a nivel regional, eh, a nivel estatal, por supuesto, eh, pero que requieren cierta coordinación. A veces para el, para el sector reutilizador, eh, donde un gran valor añadido lo va a obtener por medio de la combinación, de datos que provienen de diferentes fuentes y aquí podemos poner ejemplos como por ejemplo son los los contratos públicos, los perfiles del contratante o la oferta, o la oferta pública de empleo o la oferta de formación eh, ocupacional y continua si los conjuntos de datos que se ofrecen no tienen cierta normalización no, no tienen cierta homogeneización o tienen, digamos, modelos de, de licencia en cuanto a su reutilización homogéneos, tenemos un problema. ¿eh? El sector reutilizador encontrará inconvenientes en cuanto a la agregación de esos datos y a, y a la realización o desarrollo de aplicaciones complejas y de alto valor añadido para el ciudadano. Entonces, eh, destaco esos dos puntos claves. Uno, el diálogo entre la administración y el sector reutilizador y, en segundo lugar, la coordinación entre los diferentes agentes que tienen que ver en el mundo de la reutilización para normalizar, homogeneizar el proceso de, de publicación de datos.